I apocalypse I I I pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal Soy David y esto es Uncharted 4 Yo te cubro. Muere cabrón Oh, Nathan No te mates ahora, eh Sube, cual mono hmm. Cabrones, salí bueno. Muere ¿Alguien más? que probar el sabor de mis balas? Vale Eso no ha estado bien me cago en el... Coño, se está mal quitado Uy, ahí está... Uy, uy, uy... Oye, rey da Uy, ¿esto qué es? Qué marrada es esa... chupa con la metralleta, la mierda esa... Mira, ¿Eh, hombre... Bueno, de aquí. <risa> ya soy el de antes que me ha matado. Ah, te matado, matado yo a ti. Por cabrón. Y me quedo con tu munición. Uy, el culete. ¿Cómo te voy a dejar el culete? Estamos la puta casa de mierda. El culete, ven para acá. Sí, pero ya te Más por culo todo. Otra que me he cargado. Mal. Vale, partida encarrilada. Uy, vamos a cubrir. Chula, esta. Buah, tiro al plato Adiós. La asistencia Bueno, oh, lío Paco Estamos en lo que es. La estación esta de tren. Uy, la recubra. Chuquismado, me cago en la puta de oro. A 20 kilómetros. Espérate que por aquí va a aparecer alguien. Es esa de ahí? Uy, está ahí arriba. Esa es mía. Esa es mía, pero vamos. ¿Dónde está? Qué cabrones. ¿eh? ¿Dónde está? Mírala como se escabulle la zorra. Toma. Y a ti también, tengo matado. Bonita reunión. No a Hola, a mamarla. ¿Alguien más quiere? Tú también, toma. da igual de que equipo eres. Venga, ahora te sigo. Te hago en la puta. Uy, uy, uy, uy que feo. Ayúdame, ayúdame. Oh, venga, chicos. Está subiendo, está subiendo. Mía, joder, vale. Uf, no muerto y mi labor ahí. Hola, por los suelos. Empaga, empaga. Vale. joder. No, no me mate. Cabo la puta, ahora. Hola, ¡A mamarla! ¡Me cago en la puta! Esto hay que remontarlo, ¿eh? Y no te Pero esto es un cojo o algo ¿Te pone que soy del equipo rojo? Bueno, aún no me lleva por delante Ahí ha suelo hago en la puta? Pero qué cerdo A ah. ah, cascarla. ¿Quién me ha querido dar? Son cabrones Eso es jodido, pero jodido. Tacho, que soy tu equipo, es que no lo ves. ¡Hala! Por mamón. Una ayudita. Paga bien, que te ayudo. Pues nada, no. hasta luego. Vamos viendo, eh. Adelante, hoy, encontraré. Joder, tío. Me da un disparo. Venga, dadme ya, hombre, que me muera. Ah, me he pringado. Ocho, ¿me, quiere... me cago en la puta si pudiera darte. Un no, momento, me cago. Ese es el primero que se va a la verga. Que azúcar, sumarse, sumarse. A tomar por culo Y no lo mata Antol, coño, venga, y a ti también Hay pato Este también quiere Vale Vale Menos mal que soy todoterreno librado por los pelos que cabrones como vienen a por mí? se pueden ir a tomar por culo joder los tengo aquí todos me tienen acorralado no puedo hacer nada no puedo hacer nada a ah, por el final me he librado ojo remontamos eh mierda se han cargado uno La derribó. Tú ven para acá, te voy a ver, todo el objetivo. Uy, la negra. asomaros, cabrones. Pues yo no sé dónde están los malos dónde están los buenos. Ojo a la remontada, ¿eh? Ojo a la remontada.